Bueno, buenas tardes, eh, mi nombre es Luis Brun, eh, soy guía de pesca en la provincia del Chubut, eh, más precisamente en la cuenca del río Pico. Eh, estamos situados en lo que era antiguamente al de Las Pampas, eh, ahora Tilio Viglioni, en el Lodge La Loma. Eh, así que ahí en conjunto trabajamos ya hace varias temporadas. Yo arranqué a guiar en el año 2000, así que tenemos unos añitos, se fueron pasando los años. Eh, la cuenca del río Pico eh, es una cuenca, eh, creo que una de las más completas de toda la Patagonia. Y lo digo con conocimiento de causa porque tenemos ríos pequeños, eh, en la mayoría de los casos se hace de vadeo. Tenemos eh, después de un río más caudaloso como es el Corcovado, pequeños, hablo del río Pico, del Nilsson, del Pampa. Eh, toda la cuenca del río Pico es eh, pacífica eh, entonces todos los lagos y los ríos le van dando al río Pico el agua para que se va a Chile pasa a ser el río Pico, el río Figueroa del otro lado eh, Chile también es una opción que tenemos para, para, para pescar eh, solemos hacer una o dos noches en, en Chile y pescar ríos, ríos de, de la otra cuenca por reglamento eh, en la zona la mayoría de los espejos de agua son pesca y devolución obligatoria, eh, sola tanto en ríos como en lagos. Solamente en el lago Winter se puede sacrificar una trucha eh, por día, por persona, sin hacer acopio. La variedad de especies que tenemos en la zona es la trucha arcoiris, marrón y fontinari. Antiguamente ingresaban por el río Pico Salmones del Pacífico, que, Quizás por los mismos niveles de agua eh, no estén entrando en la actualidad. Esta temporada que se vecina la de 22-23, parece que va a ser eh, muy interesante porque, porque el invierno fue, está siendo bastante crudo, así que eh, los niveles de agua van a ser buenos. Eh, la forma de contactarnos es a través de la página de Lodge, Lodge La Loma, eh, o Luis Brun, eh, arroba gmail.com. Eh, Aquí estaremos para brindarles un buen servicio y les garantizo que la pesca tanto sea por, eh, por la cantidad y la forma de pescarlo que en muchos de los espejos pescamos con equipos muy livianos, equipos 4, 5, con línea de flote constantemente, mosca seca, lo sumo por ahí en dropper alguna ninfa, pero y portes de trucha que rondan eh, kilo y medio a 3, 3 kilos y medio es muy posible. Y hoy en día, en las cuencas patagónicas, tener toda esa variedad eh, en un radio, como decíamos, chico, eh, es fundamental. Así que los estaremos esperando. Eh, va a ser una buena temporada. Les mando un saludo a todos. Papi. ¿Venimos con otro? Bueno Aguantame que ahora yo tengo un carro ¿Sí? Puede ser él el... No, un padre Un padre y un... Ah, y tu línea, y tu línea. Ah, Listo Muestre Listo. Ya está, gente ¿Y Fabi sí, sí, sí. Vini A esa caña de noviembre de 2022 gran concurso a la variada en el balneario reta con 4 millones 250 mil pesos en premios inscripción general 8 500 pesos damas cadetes y socios 8 mil pesos comunícate al 29 83 64 75 21 o al 29 83 36 41 104 o al 29 83 45 86 35 club de pesca tres arroyos arroba hotmail punto Hola, ¿cómo están? Es para presentarles este combo de bike de la marca Spinit, la caña Blue Rider composición de carbón, es una caña muy liviana, 190 gramos, tiene portarril con gatillo alivianado, Pasadillos aptos para multifilamento, esta caña puede venir en 8, 17 o 10, 20 libras, acción de punta rápida, también se le suma a esto el reel KF200, la marca Spinning, 62 a 1 de velocidad, freno magnético, un excelente rip de manija derecha o izquierda, eso lo decidís vos, también va cargado con multifilamento de regalo y con un Morral payo con su caja organizadora. Todo este combo te sale 18 cuotas sin interés de $2,300 pesos, pago con todo efectivo, transferencia bancaria 20% de descuento, hacemos envíos a todo el país, un abrazo.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 En Berizo, Sebastián Ronin te invita a pescar pejerreyes y bagres de mar. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin. Ay, las cosas que me hacen hacer a mí. Este es el culpable. Mi hijo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 Trae cinco pasajeros más el puntero seis, bueno, amigos pescadores, nos vamos hasta Bahía San Blas, hacemos mil kilómetros. ...y nos vamos al paraíso del pescador deportivo... ...en este comienzo de temporada... ...agradecemos este excelente material... ...a Gustavo Carranza... ...de la firma Carranza Pesca y Turismo... ...que bueno, es uno de los guías... Eh, ...más eh, avesados en la zona... Eh, ...hace muchos años que están... ...no solo ofrecen... ...tanto la salida de pesca... ...como también tienen alojamiento... ...o sea un servicio completo... ...todo incluido... ...para de todos los pescadores deportivos... ...que quieran disfrutar de este paraíso comienzo de temporada entonces como siempre para octubre se da muy bien lo que es la pesca de pescadilla gatuso. y ya bueno para noviembre diciembre es mejor para la pesca de corvina rubia y sabemos que bueno ya después en pleno verano se dan corvinas muy grandes sobre todo en el canal Culebro en esta ocasión bueno practicaron la pesca con equipos livianos Aparejo de dos anzuelos con un fioco de color que imita a un calamar. Realmente una pesca muy entretenida, mucho doblete, mucho pique. Se pesca prácticamente, ni bien toca el fondo, se levanta un poco la línea, y a media agua, bueno, se dan los piques eh, con este artificial que anda muy, pero muy bien. Y bueno, también se le puede poner un filet de anchoa. O... Así que bueno, recomendamos la pesca en el paraíso del pescador. Espero que disfruten de las imágenes y nuevamente el agradecimiento a Gustavo Carranza. espectacular esta gente, ¿de dónde? Suárez, provincia de Santa Fe. Grande, visitándonos. Ahora tenemos a Carlito, doblete y doblete, no va. Muy bien. espectacular!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 En esta ocasión, alguna mercadería de lo que nos ingresó la marca Plano, tanto bolso como cajas eh, marinas, esto por ejemplo entre en una caja marina estanca en tres eh, medidas diferentes, tiene la particularidad, bueno como le decía que es estanco, tiene una apertura lateral y un cierre de goma todo al borde, lo cual eh, hace que no ingrese agua o líquidos eh, adentro de la caja. Lo usan mucho para municiones. como le digo vienen tres de tamaño diferente en color naranja bien vistoso esta es la línea marina de cajas y bueno como verán también eh, tenemos por ejemplo otros productos como por ejemplo la mochila estanca esto también es una mochila que la pueden sumergir debajo del agua no le va a ingresar agua con los pliegues necesarios es una mochila totalmente impermeable con bolsillos laterales con las correas para, para transportarla que además incluye cajas organizadoras adentro de para que está cargo en señuelo o tener simplemente accesorios dentro, está muy buenas, muy práctica y además de primera calidad como lo que es plano. ¿no? Como verán también tenemos algunos bolsitos, por ejemplo de la línea camo de plano, tenemos en dos medidas diferentes, es un tamaño para cajas 3600 es un tamaño que uso mucho para pescar taradira, eh, más que nada por tamaño y señuelo, como verán trae cajas también de la línea plano. Eh, en esta ocasión este bolsito viene con tres cajas planos eh, Que ya vienen incluidas Bolsillo de frente, bolsillo en lateral y la tapa que lo recubre de además es muy buena calidad Tienen el tamaño 3600 y en tamaño 3700 muy abajo Por otra parte tenemos de la serie weekend En este color rojo También es un bolso que incluye cajas También pensado para el señuelero, para el castero, para transportar ese nivelo de una manera práctica y poder llevar buena cantidad este bolso en, este, en esta ocasión presenta dos cajas también de la línea plano que también están incluidas tiene muy buena, muy buena contextura eh, muy buena terminación y lo que cuento también es una base rígida para que no se filtre la humedad, no se moje con, el, con la lancha si viene apoyarlo en la tierra la verdad que esto es muy práctico no le importancia de tiene muy buena actividad Tenemos otro modelo, también tipo línea marina La tela es totalmente impermeable Tanto por fuera como por debajo también una base plástica rígida Lo cual hace que el bronce se mantenga erguido Y además que sea súper impermeable Como verán también viene con dos cajas Este este modelito viene con dos cajas 3700 Como para señores de dorados y los grandes bueno, como los, los demás bolsillos, también incluye un espacio interior, como para meter algún rizito, alguna otra cosa, cosa que necesitamos poner, digamos. Eh, y bolsillos laterales, con red de goma, lo cual eh, ayuda a que se enganche menos Yes. Pura caña vamos amigo Nico Ay, qué si Gracias, que algo de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 Bienvenidos al local, bueno, ya estamos primavera, tiempo lindo, salen los días en la playa, hay que lanzar de costa, tenemos que ganar distancia. Bueno, vamos a mostrar un poquito lo que son las cañas de lance que tenemos disponibles en nuestro local, eh, pero en particular queríamos mostrar este modelo, que es un modelo de la marca Plus Fish, de tres tramos, en fibra de vidrio, que era algo que estaba faltando, Realmente está muy bueno, las cañas de tres tramos tienen la particularidad de que son muy cómodas para transportar. Eh, realmente, bueno, son, fíjate, esta el modelo de 420, por ejemplo, y lo que ocupa. Sí, no, yo tengo un metro, casi un metro 80 y no ocupa nada, realmente muy cómoda para llevarla. Esto viene disponible en 3,60 metros, eh, 3,90 metros y 4,20 siempre en tres tramos. Realmente una opción muy buena para aquel que quiere comprar algo bueno para lanzar de costa, pero sin irse a los precios de lo que son las cañas de grafito, que sí son un poco más costosas. Que dicho sea de paso, bueno, para todos aquellos que quieran eh, ya una caña de mejor calidad, con, con mejor acción, un poco más liviana, tenemos disponible un montón de modelos en tres y en dos tramos, siempre en grafito, con pasadilos de óxido de aluminio. También hay modelos de fibra de vidrio en dos tramos, eh, pero bueno... Queríamos mostrar esto, que es una novedad, recién entrado al país, estaban faltantes este tipo de cañas, así que acá lo tenemos disponible, y bueno, nombrando el, el programa ¿sí? del buscador TV, vamos a obsequiarle a los clientes porque esta caña viene sin funda, le vamos a obsequiar una funda de tricelina gruesa, de buena calidad, para que pueda transportar su caña, ¿sí? así que bueno, por este modelo, cualquier otro modelo, obviamente siempre tenemos toda la línea de riles y todo lo necesario, eh, esperamos su consulta, como siempre envíos a todo el país. En Rincón de Milver, Tigre, el arco iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el arco iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522 83 38 31. ...la mejor fruta y verdura de la zona. Bueno Hernán, Payo presente en la exposición de Aire Libre, con novedades, ¿no? ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? Saludos a la audiencia del de pescador Deportivo acá presentando un poquito, un anticipo de, de, de lo que se viene de nuevo de Payos Argentina para la temporada en este caso los lentes, tanto base 8 como base 6, les explicamos a la gente base 8 son los clásicos curvos y ¿sí? los más elegidos por los pescadores para cubrirse del sol, de frente, de costado y los base 6 que son los clásicos, ¿sí? los más rectos van a venir de, en distintas presentaciones, David Espejados, clásicos polarizados, sepia, ya vas a verlo ahí, todo calidad óptica, hiper hiperflexibles. Y bueno, esto es más o menos lo que se viene en, en lente ya de paso argentina para la temporada para que viene. Bueno, ¿cómo andan mis amigos pescadores? Como les comenté eh, en el último video que sacamos cuando fuimos a pescar a Pejerrey a, a Madrid eh, Iba a ser quizás mi última salida de Peje Bueno, hoy va a ser la, la primera salida para La Ojona eh, Martes 13 de Septiembre 2022 eh, Vamos a salir, estamos saliendo ya para, para Dolores, Canal 9 a ver si, si la encontramos. Estas últimas semanas algunas ya se vieron y hasta sacaron. Todas de la boquita. Así que vamos ya a llevar un asadito. Vamos a comer, vamos a prender un fueguito. Y bueno, y después veremos. A ver qué es lo que pasa. Tengo, le tengo mucha fe al día. Va a estar lindo. Va a haber poco viento. Está progresando poco viento. O sea que se pueda ver bien el movimiento de, de las lisas en el agua. O, o donde la podamos ver para poder después tirarle la carnada. Así que creo que va a ser un buen día, eh, las condiciones están dadas, eh, si después quieren comer o no quieren abrir la boca va a ser otro tema, pero bueno, el asadito nosotros, el vacío que, que vamos a hacer, no los vamos a comer. Así que bueno, nada, espero que tengamos un, un buen día con buenas capturas y, y que, lo, que lo puedan disfrutar eh, tanto como lo voy a disfrutar yo. Bueno gente, nos vemos después. meterle. Sí, la Marcia Marcelito, ¿Eh? la Marcia Marcelito, mirá que sacó el mudito. <risa> ¡Gracias! dentro del calor <risa> El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme especialmente diseñado para la pesca deportiva.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 con un servicio totalmente completo. Comunicate al 348 40 65 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook cabañas-la-amistad.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 Salidas diarias desde Guardería Marinas del Sur. Comunicate al teléfono 1150 94 65 76 o en Instagram, Chino Pesca. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ahora viene otra oferta de dónde? de Mariano Pesca, miren. Una línea litoraleña le llamamos. Para la pesca del. Dorado, surubí, palometa, palometita, boga, boguita, bagre, armado, patí, moncholo, lo que ustedes quieran. Totalmente hecha con cable de acero de 60 libras. Tubos de aluminio, esmerillón reforzado, un barrilito de plástico para que esto gire perfectamente bien. Plomo corredizo de 40 gramos le pueden poner el anzuelo que ustedes quieran acá, este mojetón es más fuerte que la miércoles, ponen el anzuelo acá, lo cierran, y a pescar se ha dicho, lo que quieran. La línea viene sin el anzuelo, esto es demostrativo, ¿ok? Escuchen bien, la pagan con leche en polvo, con lo que quiere. 300 pesos la línea. Oferta del mes, pase lo que pase en este país, Mariano Pesca se la banca gracias al programa, es una oferta especial ojo eh, acá en el mostrador no se me hagan los bobitos bueno, así arrancamos el video gente Miren qué hermoso paisaje. Estamos en la Laguna de los Padres. Me tiene para la campita, las alarmas. Estamos buscando el peje también. Acá salieron dos pejes muy lindos acá. De los señores. El camping está muy bueno. Esta es la isla. A mucha gente hoy. Así que bueno. Esperemos que... Queremos que se pesca algo, parece que pega algo. Gente pesca pejerrey con este sistema, no, bueno, bueno. Ponen la carne así, cuando se mueve ese bolsito porque pico de fondo, ¿no? Siempre de fondo pejerrey, acá. Así me algo así Ahí viene, mira. Sí, sí, pareciera que sí tiene sí. está siguiendo una especie pero la voy a mostrar Bueno, acá hay que venir con caña de 4.20 como de mar tiran lejos de fondo un ese cosito? Así que cuando se baja esa bollita es que está picando ¿Sí? Aparte, vos tiraste 150 metros, ¿no? Sí, tiré el... Sí A ver si viene a vuelta abajo No, ¿qué pasa? Traigo otra línea. Ah... ¿Te a mí? Me oh. parece que te traigo Siete <risa> bueno, arrancamos peje, <PG>, Martín. <risa> Ese era el tiro, ¿no? El que sabe, sabe? <ríe> sí señor. Mirá, vamos, vamos. Ahí empezamos. Qué grande Martín. Hay Rey, eh? Sí. Mirá. Salieron en unos cuantos de los que sí, tuvimos. Qué bueno, che. ¿Tu nombre? Eugenio. Eugenio, para... vamos a ir para aquí antes de Río, ¿suscribiste? ¿eh? Bueno. Mirá. Dale. Bueno. Está, se, se puso frío ya. Hay otro peje. Muy lindo, che. salen, ¿no? ¿eh? No podía faltar. Más, mi amigo Martín ya acá, mirá, mirá. Mirá. Operación. Vamos a hacer un vacío de jabalí, una tirita de asado. ¿Vacío de sambalí. jabalí? Sí, señor. De ¿Este? mirá, <risa> Vacío de jabalí con una tirita de asado. tiritas de asado, unos pati ahí. Hola. Un poquito de todo acá en la... Tranqui. Torre. ¿Algún peje que sacaron, no? sí, sí, estuviera saliendo unos peces, nosotros llevamos un ratito. Y bueno, vamos a seguir tirando un par de cañas más. Soy todo de marcha, ¿no? Sí, sigue sí, todo en marcha, nos hemos no, quedado sin butar. Pongamos el vacío ahí y estamos, ya tal, estamos entrando en el asado. Ahora va a salir. Así que bueno, seguimos, ya tenemos dos pejes. Ya tenemos dos. Martín. Bueno, miren qué lindo día, una locura.